Meditación trascendental. Descubre los beneficios profundos para tu mente y cuerpo de la meditación trascendental. La meditación trascendental es una técnica de meditación que se practica regularmente para promover la relajación, reducir el estrés y mejorar la salud mental y física. ¿Qué es la meditación trascendental? La meditación trascendental es una técnica de meditación que se basa en la repetición de un mantra para alcanzar un estado profundo de relajación y concentración. Fue desarrollada por Maharishi Mahesh Yogi en la década de 1950 y popularizada en todo el mundo en las décadas siguientes. ¿Cómo se practica la meditación trascendental? La meditación trascendental se practica sentándose en una posición cómoda y repitiendo un mantra en silencio durante 20 minutos, dos veces al día. Durante la meditación, se trata de enfocar la mente en el mantra, permitiendo que los pensamientos y las emociones fluyan sin juzgarlos ni involucrarse en ellos. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación trascendental? La meditación trascendental se ha relacionado con una serie de beneficios para la salud física y mental, entre ellos. Reducción del estrés y la ansiedad. Mejora de la calidad del sueño. Reducción de la presión arterial. Mejora del rendimiento cognitivo. Reducción de la depresión. Mayor sensación de bienestar general. ¿Es la meditación trascendental adecuada para todo el mundo? La meditación trascendental es una técnica segura y adecuada para la mayoría de las personas, pero no es adecuada para todo el mundo. Si tienes alguna condición médica o estás bajo tratamiento, es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier práctica de meditación. ¿Es necesario tomar un curso para aprender la meditación trascendental? No es estrictamente necesario tomar un curso para aprender la meditación trascendental, ya que existen muchos recursos en línea y en libros que pueden ayudar a comprender los fundamentos y técnicas de la meditación trascendental. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la meditación trascendental es una práctica altamente individualizada y personalizada, y que recibir la guía y el apoyo de un maestro experimentado puede ser muy beneficioso para aprender y perfeccionar la técnica. Tomar un curso de meditación trascendental también puede proporcionar un ambiente de grupo y un sistema estructurado que puede ayudar a motivar y mantener la práctica a largo plazo. Además, un maestro experimentado puede ayudar a responder preguntas específicas y a adaptar la técnica a las necesidades individuales. Si quieres aprender a practicar la meditación trascendental, aquí te presento los pasos generales a seguir. Paso 1. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un lugar tranquilo y sin distracciones para practicar la meditación trascendental. Puedes utilizar una almohada o una silla cómoda para sentarte. Paso 2. Elige un mantre. Un mantre es una palabra o sonido que se repite para ayudar a enfocar la mente y alcanzar un estado de meditación. En la descripción de este video te dejo una lista con algunos de los mantres que ha recomendado el Dr. Deepak Chupda para la meditación trascendental. Paso 3. Cierra los ojos. Cierra los ojos y repite mentalmente el mantre que has elegido. Concéntrate en el sonido y trata de no distraerte con otros pensamientos que puedan surgir. Si llegaras a distraerte, simplemente regresa al mantre. Paso 4. Medita durante 20 minutos. Trata de meditar durante al menos 20 minutos al día. Puedes empezar con menos tiempo y aumentar gradualmente. Paso 5. Practica regularmente. La meditación trascendental es más efectiva si se practica regularmente. Trata de hacerlo a la misma hora y en el mismo lugar todos los días. Es importante tener en cuenta que la meditación trascendental es una técnica que requiere práctica y paciencia para alcanzar sus beneficios. Además, si tienes alguna condición médica o estás bajo tratamiento, es recomendable hablar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier práctica de meditación. Espero que te haya gustado este video.